Si cada vez que estamos hablando de cultura Hip-Hop Tú solo sabes decir Snoop Doggy Doggy Dr. Dre Tú no conoces de cultura Hip-Hop Tú solo conoces hey, el rap ¡Ey! Hey, el racismo Te sientes en un abismo En un círculo vicioso cada vez más poderoso oh. ¡Oh! Caminando por la calle Fíjate en cada detalle En todas las esquinas Siempre recriminas. Entrando a la tienda Esperando a que me atiendan Hay un señor que me mira con rencor. ¡Escucha! Esta es nuestra lucha, coge el miedo de la mano y sé nuestro hermano. ¡Sombrete, manín! Si quieres un futuro mejor, presta atención a esta canción. Bro, acabo en un juzgado sin hacer ningún pecado, me siento acabada, he sido envenenada. En el cole, tensiones, un móvil ausente, todos me miran, es indecente. ¿Qué le pasa a la gente? Buscando trabajo, me entregan un estropajo, aun con siete carreras hay tantas